Hola amigos, seguimos con nuestro recorrido, me encuentro en el stand de la zarzuela con el chef Danny Pinzón que nos trae paella, ceviche, empanadas de arroz. Chef, buenas tardes, bienvenidos y cuéntenos eh, qué nos traen para, para degustar. Hola Diego, buenas tardes. Hoy tenemos varios productos, vamos a combinar eh, la parte mediterránea de todas las costas del Mediterráneo con productos muy del Pacífico porque la idea es pacífico cocina entonces vamos a hacer empanadas de camarón que tenemos deliciosas tenemos también una paella valenciana que pues está muy buena con mariscos con frutos del mar y todo esto también tenemos unos ceviches ceviche de camarón del pacífico y tenemos un ceviche clásico de los que hacemos en el restaurante de la comida peruana también espectacular Tenemos algo de postres, unas donas, unas milhojas de arándanos que también están muy ricas. Sí, eso es lo que estoy viendo, que tienen sí, donas... tenemos algo de dulce para que dulce. piquen aquí por la tarde. Tenemos unas albóndigas endiabladas también. Y unos calamares fritos con salsa alioli y con una salsa rabiata también para que la gente pueda picar y degustar acá el menú. Vale, veo que están preparando unos, unas bebidas especiales. Sí, hoy tenemos sangría y un granizado de café. Sangría para ofrecerla con la paella, para que acompañe la paella y vaya bien ahí y puedan combinar ahí, hacer un buen maridaje ¿Cómo ha visto el evento hasta el momento? ¿Qué le ha parecido? Bien, bien, ha habido bastante público, mucha gente eh, muchos profesionales también, muchos establecimientos que tienen que ver con todo el tema gastronómico y todo eso hace que la misma ciudad y el público se contagie de venir a ver qué es lo que está pasando acá en, en el centro de eventos claro. Hagamos una invitación a los cariños para que vengan y disfruten de la gastronomía del Pacífico Claro que sí Diego, bueno quiero invitar a todo el público de Cali eh, a que venga aquí al Centro de Eventos Valle del Pacífico, nos encontramos en Pacífico Cocina y eh, especialmente que vengan aquí a degustar todas las delicias del Pacífico y, de, y en nuestro restaurante La Zarzuela del Mediterráneo también. Entonces, Muchas gracias, gracias chef. Bueno Diego, gracias, sí. muy amable.